Bueno, pues estamos aquí otra vez, me... cuando subí el vídeo, pues este, no estaba ni a 1080 Estaba creo que a... 40 y... Ah, creo que 4, no sé, no me acuerdo bien Ya les enseñaré las calidades en las que estaba Es que estoy molesto, pero bueno, me acaban de joder un vídeo En fin, ¿eh? ¿Qué pasa, youtubers? ¿Youtubers de Youtube? ¿Cómo están? ¿Cuándo espero que bien no más estoy probando teléfonos de esta puta mierda de teléfono, pero bueno. Creo que era 440, si nada no más no recuerdo en la cantidad en la que me bajaron. Luego subí otro video, Y no, estaba enseñando el canal. Bueno, los canales que tiene antes, si me bajaba, creo que 440... No sé, unos 60 FPS, algo así. Era una aplicación que desinstalé que es una puta mierda, pero bueno. Ya escribí las otras. A ver si no metimos en el video, pero bueno. Ya algún día grabaré bien el Pokémon Go. Y si nada más es un video de No es para así, pues perdón. Es que es culpa de esa aplicación Pero bueno, ya la desinstalé, que se joda la puta mierda esta de aplicación tú, pero bueno La instalé dos a ver si no me estafa en la calidad ahorita que... Grabe un video de Pokémon GO, pero bueno Así es mi vida, ¿qué te digo Sabemos que esta puta mierda de teléfono no me timba otra vez la calidad Supuestamente la calidad de este 1080 y da 30 FPS, lo cual es una puta mierda de teléfono, pero bueno. Usa o el 720 30 FPS, que eso también es una putísima mierda. Se supone que tiene que ir a 60, pero bueno. Ya. Yeah. No sé si será una queja o no. Porque se jodan. Lo vendo y me compro un teléfono mejor. Ya le digo que es una puta mierda ese teléfono, pero bueno, en fin. Ay, cuéntame en los comentarios si se ve bien los hombres. Ya tuve que borrar el vídeo. <ríe> ya no comenté nada, pero bueno, perdón. Es que me molesté mucho. Pero bueno. A lo mejor no comente nada. Porque tal vez tarde o temprano termine borrando este vídeo también. Y se me quita las ganas de subir videos este año, pero bueno. Esos son los nombres, a ver si se ve bien. Gracias a esta putísima mierda de teléfono, pero bueno. dice se ve bien, ¿no? Y diréis, si se ve, pues es por el día. ¿no? Además, que es por. todas las que por un. Por, por lápiz, pero bueno. Estos son los nombres. Ah, todo el culo. Yo veré <ríe> si se me o no el teléfono. Esa putísima mierda de teléfono, pero bueno. Grabé un video y nada más este. grabé estos nombres. Pero bueno. ¿Qué te digo? Nada no, más no es para probar si está bien. ...la cámara de esta putísima mierda de teléfono, pero bueno. En fin. Sin más, ya no, no voy a enseñar nada, me da pereza. Ya me lo sé con esta puta mierda de teléfono, que es el... H-U-A-M... No, no, no, ¿qué cojones? H-U-A-W-I... ...que es una putísima mierda de teléfono, por cierto, me jodió la calidad. Creo que 440 y 440 FPS de los dos últimos videos que borré. Pero bueno, ahí nos escuchamos en el, el siguiente vídeo. Me acaban de estafar la calidad. Que te cagas, el fin. Ya estoy muy molesto, el fin. No sé si grabaré o no. Ya lo pensaré bien. Adiós. Ni después de ni nada. No soy molesto, no me jodas.